Quieres saber de qué se habla? No pierdas nuestras noticias sobre comercio electrónico a continuación. Si te has movido por Madrid, probablemente hayas visto los coches de Car2Go, un servicio de carsharing flexible compuesto por una flota de vehículos eléctricos que permiten desplazarse por la ciudad de manera rápida, sin la limitación del aparcamiento limitado. La compañía está de enhorabuena, ya que año y medio después de su lanzamiento en Madrid, acaba de alcanzar la cifra de 150.000 usuarios. La otra cara de la moneda la representa Amazon Francia, ya que podría estar perdiendo hasta 5,1 millones de euros anuales por el uso de los bloqueadores de anuncios por parte de los usuarios, según la herramienta de análisis de anuncios llamada Adback. Además de Amazon, otros sitios como Youtube o Yahoo podrían estar perdiendo 3,3 millones y 2,8 millones de euros respectivamente. Colombia sigue avanzando en sus procesos de transformación digital, y la industria de las tecnologías de la información cerró 2016 con más de 90.000 empleos nuevos y con casi 5.500 aperturas de nuevas empresas. Además, en cuanto a la empleabilidad, casi el 75% de los contratos firmados en este sector son indefinidos, por el 49% de las pymes que demandan dichos perfiles. Un reciente informe presentado por IAB Colombia y PricewaterhouseCoopers, determina que la inversión digital creció un 20% a lo largo de 2016. La inversión total publicitaria en medios digitales logró una participación del 17% y se sitúa en tercer lugar tras la televisión nacional y la radio. La inversión en este medio es de 450 millones de pesos, repartiéndose entre ordenadores con un 53,5% y mobile con un 46,5%. Celeritas te trae las noticias e-commerce de la semana.